¿Quieres conocer las técnicas que utilizan las personas que obtienen los mejores resultados? Acompáñanos a lo largo de nuestra Academia de Ventas, en donde estarás aprendiendo sistemas con los que puedes incrementar tus ventas hasta en un 500% más en seis meses. de esta academia estaremos viendo sistemas y técnicas esenciales para que tú como dueño de negocio puedas incrementar tus ventas de manera exponencial. Estaremos viendo temas básicos desde lo que son sistemas de ventas, el manejo de objeciones en tus ventas y con tus clientes, vas a estar aprendiendo a literalmente a cómo leer la mente de tu cliente y sobre todo el tema estrella que vienen siendo los cierres más poderosos. La venta se logra en los primeros cuatro segundos que tienes contacto con tu cliente. Entonces, tres cosas esenciales que tienes que aplicar. Número uno, sonar como un experto en tu tema. Enseguida tienes que ser directo y concreto con tu cliente. Y por último, tienes que ser muy entusiasta. El primer tema que vamos a ver es el lenguaje para la persuasión o las palabras hipnóticas. ¿Y qué son las palabras hipnóticas? Estas son las que despiertan una emoción o un sentimiento al estar hablando con una persona, ya sea por llamada o de forma presencial, y estas tienden a llevarte a imaginar. Algunos ejemplos de ellas son la palabra sí, que se puede complementar con si puedes, si gustas, si quieres y sobre todo una es el nombre de la persona, al estar repitiendo constantemente el nombre de la persona se vuelve hipnótica. O también si gustas verlo de forma más detallada, te invito a que visites nuestra página para adquirir ya sea nuestro libro físico o digital en rendimiento.com Muy bien, ya vimos las palabras hipnóticas, ahora los tonos. Para comenzar, el Rolling Effect. Este se trata de hacer una pausa cada tres palabras. Enseguida está el tono de escasez, en el que bajas el tono y presentas una oferta o comunicas que quedan pocos lugares. Enseguida está el tono razonable, en el que tienes que ser congruente con la objeción de tu cliente. Después tenemos el de certeza, en el cual tienes que sonar convincente y experto. Después está el tono me importas, ese se trata de preocuparte e interesarte sinceramente por la persona. Por último tenemos el de presuposición, en el cual tienes que hacer pequeña la objeción de tu cliente y enseñarle todos los beneficios que va a obtener. Si quieres aprender todas las técnicas, no olvides suscribirte al canal ya que continuaremos viendo cada tema a detalle y muchos más de temas como marketing o estructura de metas, entre otros. Te invito a dar me gusta al video y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en obtener información clave para tu negocio y sobre todo que visites nuestra página web en donde tendremos información más detallada sobre todos los sistemas que tuvimos hablando. Empresario de alto rendimiento .com. No olvides compartir con nosotros en los comentarios qué te pareció el video, cuál de estas técnicas no has estado utilizando y cuál comenzarás a utilizar ahora mismo.